Caminando por valle de sombra, no temo mal a alguno porque está conmigo. Los que no creyeron mejor que se escondan o corran bajo la morada de su abrigo. Yeah. Caminando por valle de sombra, no temo mal a alguno porque está conmigo. Los que no creyeron mejor que se escondan o corran bajo la morada de su abrigo. Yeah. Sigo de frente y no me detendré. Desde que te conocí yo sigo de pie. Aunque caiga me levanta, me enseñaste el camino del bien No pretendo ser el más malandro ni el más vigente yeah. Quise ser digno y me descarrilé Me equivoqué y muchos de esos se agarraron pa' meter el pie Que menos pensaba a mí me fue infiel Y por pensar distinto el mapana me tiró en la red Me decepcioné del mundo y no quise saber Quise llenarme pero solo me vacié escuché tu palabra y fue que me sacié mire lo que pasaba y recién dimensioné se pueden hablar muchas versiones pero solo tú sabes la verdad es uno que se quieran interponer si no cambio yo dime de quién va a depender el futuro está en nuestras manos y lo voy a defender que no es peor ciego que el que no quiere ver ni más mal agradecido que el que te olvidé. pero aún así yo no pierdo la fe porque en la Construir esto no se va a desvanecer Busca la sabiduría, más que oro y plata No te afanes, que la vida es presta Y la vine a ganar y no a perder Y aunque ande en valle de sombra Nada temeré, yeah, nada temeré yeah.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 Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. SLA, ya. Yeah. Facticos, Low Perfil. Ah, uh. Cristo viene.